La luna gira alrededor de la tierra y eso hace que el sol la ilumine de distinta forma según los días. La primera fase lunar que vamos a ver sería la fase de luna nueva. En este caso la luna no la vemos porque la zona iluminada por el sol es la cara oculta, la parte de detrás. Por eso nosotros no vemos la luna nueva. La siguiente fase sería la fase de cuarto creciente. En este caso la Tierra, Desde la Tierra se ve la luna iluminada con una parte que tendría más o menos forma de D. Recuerda, cuarto creciente, forma de D. La siguiente fase sería la fase de luna llena. En este caso se ve todo el disco luna iluminado por el Sol porque la parte iluminada es la parte que queda frente a la Tierra. Y por último, la última fase que vamos a ver sería la fase de cuarto menguante. Aquí la parte iluminada por la luna tendría forma de C. Recuerda, si tiene forma de C, cuarto menguante. Si tiene forma de D, cuarto creciente. Estas son las fases lunares.